Aló, aló, aló, ya. ¡Ay, qué lindo Muy bien jóvenes, buenas tardes. Gracias por venir un día viernes. Un hermoso día viernes, soleado de los pocos so días soleados que nos van a quedar. ¿No? <coughs> Entonces primero una, algunas cosas domésticas, eh, ¿cuándo tenemos nuestra PEP? No, pues, no es de esta, es la próxima, es la subsiguiente, ya el 15. ah estamos bien, ya la próxima semana eh, vamos a retomar el tema de las pruebas que le gusta tanto, ya, esas pruebas eh, online, ¿ya? Pero como ya les guste, ya tienen cierto entrenamiento, vamos a subir el nivel de dificultad, ¿ya? Porque de eso se trata la universidad, entrenarlos a resolver situaciones más difíciles, ¿ya? Y básicamente el nivel de dificultad va a tener que ver con aumentar la cantidad de preguntas para el mismo tiempo. Ya va a ser el doble de preguntas. Sí. Así que eso implica forzosamente que van a tener que estudiar, digamos, para las pruebas online. Para los que no lo recuerdan, en vez de ser seis preguntas van a ser 12 preguntas. En el mismo tiempo. En el mismo tiempo. No, estoy hablando de las pruebas online para la casa. ¿Cuándo es la próxima semana? ¿De qué capítulo? Del capítulo que corresponde a la clase del día. En el caso, eh, como los dejé descansar una semana, va a ser el capítulo que corresponde a estos tópicos de las últimas dos clases. ¿Ya?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 entonces la manera de aprendérselo era, en todas las partes que uno pudiera imprimir En, una, bueno, en realidad en esa época no existía la impresora, ¿no? cuando yo estudié eh, No existía la impresora, ¿no? ni, ni los computadores tampoco Entonces uno tiene que dibujar la cuestión a mano Y pegarla ahí en la pared, qué sé yo Ay, cómo será el mundo sin computadores, como mágico, ¿no? Andaban ponis caballitos de mar no, no era tan fantástico era más oscuro era como de la dictadura ya, era una realidad más gris ¿ya? los 80 eran muy grises en fin lo único colorido eran los prisioneros no sé, esos de estéreo, colorido, ¿no? entre comillas el reggaetón no existía entonces la vida era más, más fome bueno, entonces en esa época gris, uno tené, tenía que aprenderse mucho más cosas de memoria, no existían los computadores, mucho menos el celular, y uno tenía que dibujar muchas cosas. Con suerte, si la universidad tenía recursos, uno tenía proyector de transparencia, que aquí ya ni existen. ¿no? ¿Saben lo que es un proyector de transparencia? No, eh, no me extrañaría que no, muchos de ustedes no conocieran lo que es un proyector de transparencia. La transparencia era un acetato, ya. de eso que tienen los forros de plástico donde ustedes van a anillar algo y le dicen, oye, transparente o de color, esos son los acetatos. Uh -huh. Y uno tenía que dibujar con un plumón marcador, es de eso hacía sí, bien, ¿ya? Eh, dibujar a la cuestión, entonces uno lo ponía en una placa, que iluminaba y rebotaba en un espejo, entonces ahí se producía este efecto. Entonces, se imaginan que la calidad gráfica de esas cosas era refome. Bueno, y lo más tecnológico es que habían efectivamente algún tipo de impresoras que uno podía ocupar, eh, o sea, ni impresora, eh, fotocopiadora e imprimir en blanco y negro entonces todo era muy gris entonces eh, si uno tenía la suerte de hacerlo a mano, cosa que yo recomiendo porque así uno aprende más está aprobado neurocientíficamente que eso es así eh, ustedes eh, se pueden aprender las etapas del ciclo del ácido cítrico que no me como dije no me interesa mucho que se lo sepan al dedillo porque después van a sufrir con esto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 moléculas de acetilcoenzima A para, eh, o sea, perdón, tres para formar este citrato. ¿ya? Y en el proceso de, fíjense el, el detalle, digamos, súper exquisito de esto. Ahora, siempre, siempre uno como profesor de biología se siente que está así, así como recitando la Biblia. En, en esta parte, porque no tiene mucha lógica eh, hasta el momento, las cosas son así, digamos. O sea, no es que haya habido un desarrollo, esto es biología, entonces no es un desarrollo tecnológico que nos llegó a, a construir un proceso tan complicado como esto. No, la naturaleza nos regaló esto, y quién sabe cómo diablos en el proceso de la evolución se llegó a construir esto, no sabemos, se si existieron... Célula con el ciclo del ácido, no sé, otro ácido, digamos, que no sea de tricarboxílico, que no sea el ácido cítrico. No sabemos qué pasó. Eso es algo oculto en la historia de evolución. Si tuviéramos acceso a saber lo que pasó, sería muy interesante, sería una beta biotecnológica muy interesante. Pero hasta donde todos sabemos, el metabolismo es más o menos similar para todos. ¿ya? Entonces, el ciclo de ácido tricarboxílico, fíjense lo interesante, que básicamente tiene que ver con la reducción del número de carbono. Pasamos del citrato a uno de 5 carbonos, otro de 4 carbonos, al oxalacetato, que es de 2 carbonos, que se suma a este acetilcoenzima A para formar nuevamente el citrato, y esto continúa y continúa. ¿ya?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 al final esto es como claro ¿La, la lista de los NADH y los FADH y esas cosas esa no. <risa> <risa> es, que es, es... Viajar un rato más que... ay buena ya respondiendo a esa pregunta doméstica el profesor como día viene se le olvidó imprimir la lista ¿ya? Ah, ¿Y, y por qué si la asistencia a clase le dije que no es obligatoria pero <risa> hay una estampida pero el profesor al final del semestre se reúne con el consejo de sabios de este curso y dicen y dicen no, no, perdón se reúne con Papá Noel ¿ya? Que, es que el profesor es, el profesor es medio gringo ¿ya? sorry about that entonces ah. entonces eh, entonces Santa Santa tiene lo que se llama en inglés de list ya. en español. No me inglés. Le estoy hablando no en español, estoy hablando en Spanglish, mezclando español con inglés. Entonces, Santa Papá Noel, Santa Claus, ya, como quiera llamarlo, tiene una Nótilis, que es la lista de los niños que se han portado mal. entonces a fin de semestre me reúno con Santa de el invierno de acá por supuesto no, el del hemisferio norte y le digo Santa ¿quién se ha portado mal en el curso? ¿merecerá algún décima de décima para pasar el curso? y ahí Santa me responde hijo mío, ve a ver la lista de asistencia pero la lista de asistencia tiene un valor estadístico es un muestreo al azar de vuestra asistencia que debería ser un reflejo estadístico de vuestra asistencia durante el semestre no porque no creo que ustedes estén conectados con el profesor mentalmente que vayan justo a las clases que el profesor trae la lista ¿ya? ya entonces por eso es un muestreo al azar entonces ustedes nunca saben cuando el profesor trae la lista entonces eso tiene un efecto positivo en la asistencia. Wow. <risa> en, eh, en otros cursos, <coughs> en años anteriores, cuando tenía menos alumnos, ocupaba otras técnicas, que era la eh, que era el reforzamiento positivo. Como las clases en la mañana, de repente llegaba con unas deliciosas galletas horneadas, humeantes, ¿ya? Y disfrutábamos de las galletas mientras hacía clases del nadache y el fadaches, ¿ya? Y también, como es reforzamiento positivo, y esto es para los futuros profesores, los químicos pueden dormir en este minuto. <coughs> ¿Ya? Pero se van a perder una de las realidades más importantes de la vida, que es muy útil cuando tengan niños. ¿Ya? Uno nunca sabe cuándo puede ser padre o madre. Que es el reforzamiento positivo, es malo darlos todas las veces. ¿Ya? Es malo darlo todas las veces. ¿Por qué? Porque se produce un fenómeno biológico que se llama habitación. Entonces ya no tiene el mismo efecto la recompensa sobre la conducta, que es lo que a uno le interesa. Entonces lo mejor es que el reforzamiento positivo sea totalmente al azar. Y eso es lo que yo hacía en mis clases cuando tenía menos alumnos. Llegaba con galletas o cualquier otra cosa en, con alto contenido de azúcar en el, de manera al azar. Entonces siempre podría estar la posibilidad de que el profesor llegara con algo hacer la hora atenta contra el presupuesto el profesor <risa> ya que los cursos de pregrado no tienen presupuesto ¿Ya? pero profesor ¿y ¿cómo tiene cámara y todo la cosa? no, es que el profesor hay un bolsillo ¿Ya? bueno entonces eso, esa es la larga respuesta a la señorita que dejó de poner atención respecto a la lista <risa> así que si se puede ir nadie la va a echar de menos excepto el profesor el profesor le va a echar de menos <risa> eh, lo siento, no escuché no <risa> bueno, ese... Es un efecto colateral de eh, esperable, digamos. No, no, sí, yo entiendo eso. Por eso es que el próximo año o semestre, que espero que usted no repite, repita, perdón, eh, ya no va a servir esto de los videos, porque va a decir, ah, el profe tiene todo el curso en videos, ¿para qué van a, a la clase? No, ahí el profesor se va a poner creativo y va a inventar otra cosa no sé qué ¿Ya? entonces pero el video va a servir para algo digamos ya para que puedan dormir en clase no sé ese tipo de cosas ¿no? que son forma parte de las actividades normales de los estudiantes los teñaremos sí todos sí la vida es muy complicada Adiós. Bueno, entonces ahora que se fueron ellas, les puedo revelar. Ah. Bueno, el profesor tiene oficio, entonces ahora, ahora que lo desperté, podemos pasar a la siguiente etapa. ¿Ya?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 Eh, de las de súper super humildes, pero de las cuales yo me siento muy orgulloso respecto a que ustedes entendieron, espero, y si no la prueba lo dirá. De, ¿de dónde salió la idea del ADN, porque uno dice ah el ADN y la doble hélice en el aire, digamos ya, igual son y, y cri con la foto ahí, con el pelo así parado, el Cric ya. Pero de dónde vino el tema? ¿Cuáles fueron los fenómenos? Clase cero de este curso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 Sí. Eh, la PEP2, bueno, de... no, trasladamos a la fase doméstica ya. Va a ser lo mismo que la cosa anterior, onda online. Pero eso lo discutimos en una clase que usted no vino, yo creo. O oh, está durmiendo. Yo les dije que la PEP2 va a ser 100% de desarrollo. ¿Online o no depende de otras cosas que a veces puedo no manejar? Claro, porque yo les mencioné que la sala de computación, eh, si está disponible, se presta habitualmente una sola de las salas de la Lois-Faster, no se prestan las dos. Entonces para eso el profesor tiene que ir a hablar con la vice vicedecana, qué sé yo, y todas unas cosas, una tramitación, digamos. Que no, no, no es que sea que te digan que No bueno, en realidad sí, siempre te dicen que no al principio porque eso, cualquier funcionario que usa te este dice que no, lo primero que dicen no ¿Ya? y después viene la solución digamos, pero eh, pero tengo que ver si va a estar disponible y si además si vale la pena entonces si lo hago desarrollo a, además de atentar contra el medio ambiente y la huella de carbono no le, no le veo mucha utilidad hacerlo en el sala de computación, porque es más incómodo ¿ya? ¿Ya? y además si sí disponen de más tiempo ya y el, y el mundo interno y todas esas cosas que yo les digo <ríe> ese mundo caótico que yo trato de entender de usted ¿Ya? bueno así que lo más probable es que sea presencial acá netamente no para darle más tiempo para reflexión por decirlo así ya o consternación no sé todo el tipo de emociones que surgen en una prueba ah. bueno, entonces toda esta historia de la cadena transportadora de electrones que está ahí en la membranita que acabamos de ver es todo el punto es pasar, súper simple pasar los protones que están aquí y pasarlos para el otro lado ¿Ya? esa es la versión más simplificada todos los protones que están aquí pasan para el otro lado pero eso genera una situación interesante. Eso, del punto de vista químico, genera una gradiente electroquímica. ¿ya? ¿Les suena eso, una gradiente electroquímica? O no, han, ¿O no han visto eso alguna vez en su vida? No es lo mismo una gradiente de concentración que una que un gradiente electroquímica, ¿verdad? O dicho de manera más físico-química, no es lo mismo una gradiente de concentración que un potencial electroquímico, ¿ya? ¿Por qué? No les voy a hacer clase de físico pero es muy simple. Ustedes saben que en esta situación. Así, de lo poco que conocen de química hasta el momento. En esta situación, si existe la vía de comunicación para que estos protones puedan pasar de un lado de mayor concentración a uno de menor concentración, eh, va a suceder eso, van a pasar los protones. ¿verdad? Pero otra cosa es si los átomos tienen carga eléctrica. ¿eh? ...porque además hay otra fuerza que tienen que vencer... ...que es la misma carga eléctrica de ellos... ...y de, eh, y de las moléculas en las que, ...porque esto no está en el vacío... ...está lleno de proteínas que tienen carga eléctrica... ¿Ya? Entonces, si aquí tenemos la membrana... ...de aquí hay muchos protones... ...los protones van a tender a pasar para allá... ...pero también eh, van a, ...pero eso es una fuerza... ...pero hay otra fuerza que tiene que ver con la carga eléctrica con la carga negativa que está a este lado que trata de jalar esos protones para que no se vayan para el otro lado, porque les gusta estar acá, si acá hay mucha carga negativa les gusta que hayan protones acá y ese balance entre una energía eh, eh, entre la concentración y una energía cinética por decirlo así eso es el potencial electroquímico ¿Sí? entonces este, el paso de sustancia a través de una membrana tiene que ver con este equilibrio de estas dos fuerzas, ¿ya? con la concentración y con la carga. Y eso se expresa a través de ecuaciones complicadas como la ecuación de Nernst, por ejemplo, que ya van a tener hasta el cansancio de la ecuación de Nernst. Entonces, cuando aquí, y toda esa explicación tiene que ver simplemente para explicar esta palabrita que dice acá, gradiente de protones gradiente de protones por lo que yo acabo de decir no, no solamente significa gradiente de concentración significa un potencial electroquímico diferente ¿ya? porque hay carga, esto no está ocurriendo en el vacío ¿ya? las células tienen carga eléctrica y entonces eh, eh, influyen en el paso de iones ¿ya? aclarado eso que no es que los, los protones andan ahí dando vueltas locos, así, eh, aclarado eso, nosotros vamos a tener eh, esta situación. Hasta aquí, lo que tenemos acá, vamos a tener el paso de estos protones, la acumulación de protones en este espacio eh, intermembrana que hay acá,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 y esto lo vamos a dejar como tarea que se lo estudien porque es más fome ¿ya? la que es fermentación o lo pueden estudiar en la práctica una vez que salgan de esta de esta clase ahí en los pastos ¿ya? así que jóvenes que les vaya bien estén atentos al sitio web aunque yo siempre lo publico que para el día que día tenemos clases no, los martes no claro lo más probable es que el lunes se publique eh, o este fin de semana no sé pero se va a publicar la, la prueba de esto ya online el control online ese control que a mí son todas pruebas pero. ya así que estén bien Sí